Muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero 7.0. Bienvenidos a Bleach, Brave Souls. Continuamos aquí con el abuelo que nos tocó ayer, el Gentry 6 y Yushiro. Vale, a ver lo que podemos hacer hoy para subirlo. Así que vamos a ver. Por aquí. El largo de experiencia que nos viene muy bien pasa como un poquito pero bueno. Vale los puntos de amigos esto. Ok Por aquí. Moneditas. Vale. A ver si ya me deja lo, de, lo del Will también, tenemos que mirarlo. A ver, está. Not jet. Bueno, not jet. Ok, vamos a ver, Gil. Ya, mantenimiento de la liga. Vale, posición C. ¿no? Vale. C3 veo allí arriba. Ves, así podemos aceptarla. Cristal. Por aquí. Mira. Este por aquí, al máximo. Ahí está, vamos a ver. Voy a venir. Aquí tenemos los nuevos Bueno, pues estupendo No somos tres miembros A ver los will <ríe> todos los Las cuales, las misiones Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer algo Una fase 1 La 1 Selecciona un personaje El chico, ¿no? De toda la vida, ¿o qué? Que <ríe> este también tiene que ir muy bien No lo sé Venga, elegimos Al chico El no lo tenemos ninguno Qué raro Bueno y confirma. No. Y se lo. Confirmado. Vale. Aquí en los dos. También puedo poner alguno de los míos. Pues venga. Ok. Yo me creo que iba a poner uno del otro, de los miembros. Vale. Los tres, pues ponemos el green Joe hasta que nos subamos al otro Ven. Ahí está Ahí Normal, vamos a hacer Vamos a ver qué tal Vale Vamos a probar Enter Wheel por primera vez eh, Pues estupendo Y podemos promocionar el Will la puntuación, cuenta, ¿vale? Para la puntuación del Will Ojo, batalla del boss directamente, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Me no han matado uno, tío Madre mía, aquí pegan tela, ¿eh? No podemos todavía Con ellos Ya me han matado Madre mía Qué me han liado Bueno, hemos hecho puntuación, ¿no? Ya ¿Me ¿Algo has <ríe> algo? Toma, como hemos subido ahí en el score Venga, el 6.345 Hay que subir Difícil esta, ¿eh? Pues bueno <risa> A ver si nos dan alguna recompensa o algo Todas las semanas Recompensa Basado en el en Nuestra Puntuación semanal Pues venga, vamos, lío Que me matan ya, los verdugos, madre mía, pero me llego más lejos, ¿eh? Conseguir no matar más. Ah, pues bueno. La grimita de esa de técnica Ojo, 5846 Con tres miembros nada más A la que vamos a liar, ¿eh? <ríe> y estoy yo solo aquí Venga, a ver si viene la peñita El coro y el guance Nos pueden ayudar Bueno Que chungas, ¿no? Como nos matan Y algo falla ahí Venga, vamos al lío ¿Dónde va este, tío? Si lo doy un poquillo ah, 30.000 Este el que me ha liquidado Pero bueno, bueno Le hemos matado a los verdugos, ¿eh? Esta vez Eso que se me ha ido para arriba, tío Cachis Venga la limpoción de esto hemos subido menos Pero bueno Venga, vamos a ver La última, a ver que tal a ver Si lo puedo hacer mejor <ríe> Ah, no tengo Will wheelpasser, ok Se cargan cada día, vale Son tres Dentro de 20 horas bien. Bueno Hay que hacerlo, ya sería cuestión de la De los compis Vale, que hicieran también su misión, me imagino Mira, Pues muy bien Aquí están Aquí está Mira, pues Estupendo Y máximo Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí La arena lo tenemos pendiente El Wheeler ahora otra vez Tenemos el Entrenamiento especial También lo podríamos hacer, no sé Esto no sé si se han subido al máximo qué pasa con ellos Vamos a ver, un momentito. A ver El Dushai Y vamos a verlo Power, ve. doscientos 200.000, creo, o algo así. Ve. Nada, vale, la experiencia ya tenemos poquita, ¿eh? Vamos con eso. A los 80, venga. 32. Vale. Vale. Ahí Ahora los gemen Y a ver cuáles damos A ver cuántos tenemos Muy poco, ¿eh? Necesitaríamos Subirlos, tío No sé Esto de tres se los voy a dar, creo no Quiero para nada Vale, y nos quedarían estos de cuatro No sé si gastarlo también, ayer lo estuve gastando también Venga Así subimos un poco este Y ya está, ya no puedo más Dos lo hemos subido Bueno Ok, tenemos que ir por más huelos de estos A los Ray Que no de bono Venga Ya no puede subir más Sí No podíamos hacerle la misión Para que suba un poquillo Y al otro Lo mismo Solo que ahora no le voy a dar experiencia, creo Haremos el multipower Vale Bien. Ya tiene ahí Habilidad de subida La experiencia y ahora después Y lo otro es que no podemos hacer nada Aquí no tenemos más Más fichas para darle Accesorios Este tiene bonus Tendrá alguien equipado Tiene el green job. Entonces no puedo dárselo Y Carácter no tenemos para darle ninguno ¿no? Están todos ocupados Creo Creo, ¿eh? Con esto y todo A ver A ver, está equipado por el Yushiro No podemos, no podemos Hay que conseguir más muñequitos de esto y tal Pues nada a ver si lo subimos al 80 Vamos a hacer la misión de la ruquia. ¡Hola, Foxy! ¡Saludos! Y... Podría poner... A esta a ver si sube algo No sé si va a subir Vale no sé cómo irá Pero bueno, voy a ver esta Alisa No sé si será buena o no A ¿puede subir? No, está al máximo Me multiplo, bueno, no sé si me interesará Y no puedo subirle pues poca historia entonces esta no me interesa ponerla nada que me pongo este porque está encadenado tío este tiene cadena estaba guapo también este tío Diferente el mismo, pero diferente Vamos a ponerlo por la lisa Ahí Ah, pero este está en el 80 No, entonces no me interesa Ahí Este de nivel 1, vamos a intentar subirlo a ver qué tal La misión de la ruquía el training, pero este Que una vez al día, en da experiencia Venga Pues nada, empezamos Vamos a ver A ver cuántos niveles pueden subir aquí Mira este cuántas habilidades tiene. Uah, madre mía Buah. personajes hemos averiguado el abuelo este Toma ahí Esta es fácil para ¿eh? él Tenemos dos morados en el equipo Eso no es bueno, pero bueno A ver, redundancia Mínimo Holy Se lo va a cargar rápido Ya, se lo ha cargado Ya, pues venga, a ver la experiencia que cogemos Hemos derrotado 50 enemigos Yo creo que está muy bien, ¿eh? Ahí, unos 90, otros 80 Y otros 60 Hemos subido a tope, ¿eh? Está muy bien Que hemos conseguido hasta puntos Para el Will y todo, ¿eh? nos ha dado 100 puntitos Así que muy bien Vale Nuevas órdenes y nuevos regalitos Pero bueno ¿Aquí me han chateado ya o qué pasa? Chat general El chat del Will me voy a poner yo creo Ahí Y voy a poner... Bueno. <ríe> Bienvenido al Will. no coge o qué? Sí. Al. Will. Ven. Le damos aquí Le doy Aquí Y ahora enviar ¡Oh, Dios inapropiadas apropiada palabra, pero ¿qué me estás contando, hombre? Bienvenido al Wii Eso es <ríe> Vaya tela Bueno, no deja escribir, ahí lo dejaremos Vale Sigue esto ahora Sigue uno por ahí la arena del chat Reclutando No hay nadie reclutando Pues nada No sé por qué sigue eso ahí Vale Venga, cogemos los regalitos Que hemos ganado antes de técnica ahí de orbe pues bueno eso okay. cogemos todo eso ahora este para entrar uy, la primera vez a las misiones del Will Voy a pues, sí, por ahí. A ver, el amigo. ¿Algún request? Aceptar. Abe Bueno. Hace 49 minutos. a Kudi Voy a ir a quest, creo. Vale Vamos a ver la historia La tenemos ahí un poquito alejada ¿Queda este? Vamos a ver Bueno, nos queda este, nos queda un montón Pero vamos, vamos por aquí, pero el 34 Son verdes Son verdes, hay que mirar a ver ahí. Mira, tenemos de esto para experiencia. Parece es que ahora experiencia. Pss, no sé yo. Vamos a otro que. En 5000, por una horita. Venga. Ahí está. Comprado. Y ahí tenemos el efecto, ¿vale? Más 30% de experiencia. A Vamos a ver la por aquí Es un río Y la origine Esto es lo malo que viene en inglés pero bueno Vichy, Venga, vámonos Si no A ver, me dicho que son verdes Entonces el rojo Por rojo no te la manito, no. <ríe> Tenemos que buscar un personaje rojo, eh. Ahí para subirlo. さっさと始めようぜ El chico Yo creo que va bien el chico Por aquí Por estos Andurriales Venga los pitones Muy bien Un poquito de vida Lista Soul Reaper Segador de armas. Toma Mira la Zenbowichi de este El rey Toma otro trofeo Vendo. Es de plata, eh. Estupendo. Son verdes también, tío. Si cambiamos de color. Vale, no nos dejamos nada, ni una cajita ni nada. Hemos ganado la batalla Pues ese eh, tenemos que resucitarlo también, ¿eh? Hola, pollete Bienvenido Un saludito Una musiquita graciosa El... eh, Pues estupendo La 37 o la 38, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha Que van a ejecutar a la ruquia. A ver, la, la quieren matar. La quieren matar al hermano. Y este, el RNG. Este es un juego de, de manga, de, de serie manga y de, y de anime, del Bleach. vale. Se llama Bleach Blade Soul, salió hace tiempo para móviles y todo. Es gratis, está gratis la, el actore. Poyete. Es para fan de, la, de los personajes estos, ¿vale? De la historia esta de Bleach. Y prácticamente pues va de... De matar a peña De matar a hollow Son unos espíritus malos que hay Que te... Que te chupan el alma Y la rukia, vale Que la quieren matar A ver si se enrolla, esta gente Venga, vamos Ostras Enriusai Uh, este es chungo, el jean, este Uh, este es el Kenpachi Madre mía, el Kenpachi, que mala cara tiene <ríe> Y Mayuri Ahí con su charla y su historia Madre mía Venga, vamos a darle, porque si no... Uf, cómo se enrolla con la historia. Ya os digo, esto es ya más... para más fans y... sobre todo que sepa hablar inglés, si no... Pero bueno. Así si terminaron los azulitos estos. A ver, estos son azulitos, pero estos sí les puedo dar caña. Vamos. Damos un rojo, eh. Azulito Pero Tenemos que mirar también los accesorios estos No nos han tocado accesorios Bueno, eso, ¿eh? Bueno, una explosión, ojo ¿Tú qué es, tío? ¿Están bombardeando el pueblo o qué? Bueno aquí hay okay, por aquí? Voy a poner el... El Sun Tzu. Toma Ahí, este es el que hace bupita esto Ahí, a ese no le hemos dado Se lo ocultó. Ahora sí Se hacen invisibles Los ninjas Ahí Perfecto. Cada uno tiene su habilidad especial. Esta. Está muy bien. Nos ayuda en la batalla. Ahí. Liquidado. <ríe> Hola David. Bienvenido. Qué rica está la hamburguesa, dice. Se ha dicho, David. <ríe> Pues fabuloso. Welcome, welcome to Bleach. Más solito de esto, pues venga. La cuenta, ¿qué es la cuenta? La cuenta, ¿no? Será. Pero no escriba en mayúsculas, David. Eso es como si estuviera gritando en el chat. No sé si lo sabes no escribí en minúscula <risa> Pues cámbiate el nombre <risa> Ahí, ahí Ahí, ahí Minúscula, minúscula Si no parece que está ahí chillando Venga, Adrián Vamos al lío Está a el juego, Adrián el de Bleach. Eso mostra en, en, en el Will. tengo por ahí a... A un par de ellos más. Venga, vamos, lío. Uy, me he quedado de, de orbe de esto, me he quedado flojo, ¿eh? No te instala, ¿por qué? ¿Por qué no se te instala? Son 6 gigas nada más, 6 gigas y algo. Ocupa poco sitio, ocupa poco espacio. Ojo ese. Eh. Aquí, aquí hay que ponerse al Sunsui. Ah, por el wifi. La verdad que a ti era el que te iba más el wifi. En el Fortnite. Tienes que averiguar el cable. No te averiguas el cable, estás perdido. Ya con el plátano. Se los ha cargado. El platanito. Venga. Oh, no, Ha visto ya mi vídeo del Fortnite? Adrián, de esta mañana Os recomiendo que lo vea. Me ha pasado ahí una risa De qué color era, hemos dicho, azules. Eh? Ah Conseguido subir a nivel diez. Por fin ya tengo el pase de batalla ¡Chiste! ¡Ojo! El Ikaku Excelente reflejo Toma reflejo Trágate eso Tú eres fuerte ¡Hola, Gosh. Muchas gracias, campeón. Ve. Y a la siguiente. Son verdecitos. A ver cuándo termina esto de la historia, pero había más capítulos, ¿eh? Esto es un capítulo nada más, yo creo. Vamos a ver porque esto es largo, ¿eh? Venga, gente, qué cara. Yumi, chica. Están corriendo. Chicos persistentes. Venga. Bueno, va bien. ¿Tampoco? Bueno. Parece este que no van bien ninguno de los tres. Han envenenado blu, blu, blu, blu. Aquí está el Jimmy Chica Mira dos Dos chicos Estos tienen que ser bandidos Por lo menos del De la vestimenta verde Ve lo no desintegrado <risa> Capítulo 42 Venga, vamos a ver Ahora voy a este que no lo quiero para nada Vamos a ver Aquí estamos ya El Capítulo 43 veamos el equipo 2 o qué? Vamos a Venga, vamos a cambiar un poquito <ríe> Que veamos al... El río este Habría que subirlo, pero bueno, es que quiero hacer estas misiones también, ¿vale? Así pues vamos avanzando en el jueguito Venga, el chat, este es de los buenos Este va puñetazo, a ver Este va con los puños Intruso Vamos a ver, intrusa Voy a probar este. Pues ¿eh? con este. Este que nos da bus. El Renji. Toma. Padazo. Renji va bien aquí. El moredito, el abuelo y el otro ¿Por qué tienen ahí un 1 1 y 3 tío? No tengo ni idea Venga, a esto de la fuerza especial ¿eh? Liquidado <ríe> Madre mía Espero que tú estés bien Ok Ya, misión completa Nuevo récord Seguimos Han ido bien, ¿no? Parece Esta es que es muy mala Esta debería de cambiarla <ríe> Me la puse porque me la pedían Vale Venga, seguimos con esto De momento van bien para aquí Para la misión esta Nivel 90 va bien el otro no lo, es, no lo tengo subido. Así que venga. Venga, vamos a ver. Uh, este va fenómeno. Con el fuego aquí. Madre mía. No que le liamos. Se va muy bien de apoyo Por lo que me han dicho Yo todos los personajes no los conozco No sé cuáles son los mejores ni nada Pero bueno, ahí vamos No se olvide de dejar like, chavales No se olvida. Venga Necesitamos muchos objetos de esos Vale, nos preparamos A que tengo aquí dos de estos, tío Dos, dos morados Voy a poner aquí un rojo o algo No tengo ningún rojo Entonces <ríe> este no tengo ningún rojo Echa ahí todo bajo <ríe> del nivel 1 Nos faltan, nos faltan ahí Personajes y colorines Vale Bueno, poco a poco Me voy. Para atrás. Hola, Juan. Muy buenas. Ahí está ya agregado al Will. Tienes que hacer la misión del Will. Yo <ríe> ya la he hecho. Tienes tres tickets de Will. Para hacer la misión. Tienes que poner tres personajes. Y matar a todos los enemigos que puedas Otro cañonazo. Venga, con los pain killers. Ahí, con el fuego va muy bien por aquí. se oculta. Ahí, liquidado. Sí, sí, claro. ¿Estás hecho? ¿Estás conectado o qué? Muchas gracias, Juan <ríe> Lo tengo que subir, tengo que subirlo Vale <ríe> Pero mira qué poderoso es, ¿eh? madre mía El maestro Mutenrosi <ríe> Como mola Ok, por aquí estoy, ahora me avisa Estoy haciendo aquí misiones de la historia Misión completa Vale Siguiente quest. Venga. A la 46 que vamos ya. No sé cuánto, ni cuántas son. <risa> Madre mía, como los dejo. Oh, oh. Los puñetazos pega uno corremos más riper Champion <ríe> Para aquí llegante No sé, no tengo ni idea no tengo ni idea Si estás por la play se puede, Podemos hacer un grupo Si estás en play Podemos hacer el grupo Pero por otro método No creo En el cross play No creo El juego cruzado Extraño un momentillo Voy a mirar a ver cuántas hay Es que no sé Aquí ya no me señala más Bueno Vamos a hacer la 47 Venga de experiencia también hay que hacerlo, ¿eh? 10 por semana. Eh, ah, si juega en play, sí, podemos hacer el grupo. Ok. Venga. Ahí está el Yashiru y el Kempachi. <ríe> ¿Qué era eso? Reviento. Mira, se van por ahí. Otro que quedaba. Reviento. Chiste, qué carita tiene. Gibo. ¿Quién es? <ríe> Origime, corre Dice, no, yo no voy a correr Voy a luchar Toma No hemos hecho nada, pero bueno Venga, esto es un campo de batalla Toma fuego, amigo la quería ahí, eh. mía, el Mutter Rossi. La que le he dado, chavales. La que le he dado. Nivel 4. En el evento, ¿qué evento? ¿En un evento o qué? ¿Es una copa? ¿En la copa o qué? Lo importante es que suba de nivel. Que te consiga los pavos. Como yo oí. El Quincy, el Quincy, este con el arquito Y la origine, a ¿eh? ver Es muy mona Esta es de la clase Del chico, esta es del instituto El pase, del pase de batalla ¿O cómo? No entiendo lo que me quiere decir el nivel 4 ya o qué? Un Ojo, eh. Poca broma con este ataque. Bueno, sabía resistir un poco, pero no ha podido hacer nada con nosotros. <ríe> ya, yeah. fenómeno. Venga. Ah, eso, eso. Yeah, fenomenal. Tienes que subir a nivel 10. En nivel 10 te dan ya 100 pavos. Tienes que llegar a nivel 10. Tienes que jugar mucho. Venga, vamos. Están hablando del chico Natal, este ¿Qué pasa? gran problema Grupo de cuatro Esto un surripe, oye Vamos con este eh? Ah, vale, que está ahí Está ahí como luchando Yo qué sé El bandido este vamos a defender Venga Líquese Allí veo un jefe, ¿eh? En el nivel 51, ¿eh? Ojo ahí Moradito. No sé ni con cuál tengo que atacar, la verdad Venga, me voy a poner ya este Si subo ¿Uno? ¿De aquí o algo? Vamos a editar este grupo, a ver. Voy a meter este. Aquí. Este. Aquí. ¡Ay, este no puedo! Pero este está linkeado por el green job dice. ¡Ah, no puedo! Ay vale, ya está! Los que están linkeados son los que tienen la cadenita. Ok. O ya no tengo más para poner Están todos linkeados ya Menos estos de aquí abajo Podría poner este de nivel 60 Pero no sé si subirá Bueno Era porque subieran de nivel Más que nada, más que otra cosa Este que claro, si están linkeados no se los puedo quitar Ahora ya no sé si, ver, si se los subo de nivel y luego se los linkeo. Sí, sí, máxima, máxima, y más, más y más, total. Falta el coro. Podría subir ese. Y este. Están linkeados también. Pero bueno, por subirlos, tío. Yo qué sé, porque la de nivel 6. Esta de aquí. En verde. Mira, pues tenemos este nuevo. Me pongo este. Y no sé, al chat o al otro, yo qué sé. Este de una estrella, pues este, por ejemplo. De las estrellas también. A ver este grupo, a ver qué es lo que hace aquí, tío. Lo van a matar. Muchas gracias. Adrián Muchas gracias, muchas gracias Gracias chavales Vuestro apoyo, seguro que lo conseguimos Venga, a ver el abuelo, este cómo va Este no lo hemos visto A ver, a ver, me voy para atrás Aquí Prepárate para la quest me Podemos dar aquí, eh Estamina Ataque, defensa y foco y Empezamos la quest Venga A ver, Juan José, cuando está preparado y hacemos un cooperativo. Que puede estar bien también, digo yo. Mira, este también echa fuego, ¿eh? Ay, no le hace mucho daño. También le pasa que hacemos un poquillo de daño, tío. No lo hemos subido. Y lo van a matar. Que los mata. <ríe> que nos matan. Aquí no salimos, chavales. <ríe> Son de nivel 8 y yo soy de nivel 1 <risa> Nivel 8 Pero bueno, lo vamos a intentar Como <risa> chilla Ok, en la que me maten salgo para afuera Espérate que estoy probando esta <risa> Es que este grupo lo tenemos que haber hecho para, para la rukia, pero bueno Hemos subido la otro, no pasa nada Así Ha estado muy bien, ¿verdad? Ahí Vamos con este también, ¿eh? El abuelillo este <ríe> Puma No es tan bueno como el otro Pero... Ojo con él, ¿eh? <ríe> me por aquí un oculto Cuidado que me ataca Venga Vamos a ver el boss. El Va a ser fácil porque está este ahí que nos ayuda. Así que fenómeno. Vamos a pasar a la misión. Ahí, ahí. Sí, sí. Bien, ahí, ahora mismo. Está muy bien la cosa. Ojo ahí. Vamos oh ahí, nivelillo, hemos subido. ¿Qué os parece, chavales? Me voy al home Venga, a ver dónde está tú Para hacer el cooperativo Aquí Tienes que hacer la del Will, ¿eh? No sé Ay, yo esto no sé cómo va, ¿eh? Powerhouse cooperativo Me imagino que será este más Machine, no Entrar a una habitación Recomendado nivel 100 Create room Venga Vamos a hacer una sala Ok Esto es nuevo, ¿eh? Esto lo estamos probando En primicia <ríe> Mundial ¿Este quién es? El Lushai no quiero yo Esto porque está vacío Está bloqueado, que diga Aquí tienes que entrar, ¿No? Venga, venga, te espero. No sé cómo, cómo hacer esto. ¿Este cómo lo cambio? el Propietario, vale. Estoy ready. ¿Cómo cambio este? <risa> mismo tengo que. A ver. Tengo que poner un pop en mitad. ¿Esa de will Paso ser limitado a uno por persona. Vale. No, tío, esto qué. Hostia, pues dado una invitación a, a Wilcha? Ah, sí, mira, Máximo sí, pero este no. ¿Yo cómo cambio? Este porque está esperando. es ¿Este que qué, nos ayuda o qué? Cambiar a público, no, no. Mira, aquí tengo la la llave para que entre. Al costado, al lado derecho. Pero quiero cambiar este. ¿Cómo lo cambio? Dios, que le he enviado ahí la invitación esta. Ahora ya no puedo quitarlo. <ríe> El lado derecho, mira. Esto ha cambiado. El lado derecho de dónde. Aquí. Aquí, tío. Vale, vale. No lo veía. Oye, ¿y por qué solo tengo esto? ¿Solo puedo con el Sunsui? Y a los otros no. Qué raro, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Sunsui. El otro no va a funcionar, si dice nivel 100 y este tiene nivel 61. Ahora sí. Venga, estamos listos, le doy ya. Venga, vamos lío. Tuyo es diferente al mío. Todos no están. ¿No están listos? ¿Quién falta? Este se está preparando. Venga, ya está listo. Ostras, ese. Qué guapo. Venga, vamos a ver. Por el nivel, a si los otros tienen nivel, tío nosotros los tengo también el 200 El Ichigo y El Green Joe Venga El cooperativo este Que no sé cómo va Venga, ahí vamos te Vamos a un japonés o algo ¿eh? Te ayuda, ¿eh? Un <ríe> coreano oh, Me revienta hay un poquito de, de supor. ¡Dale el auto! <risa> ¡Ojo! ¿Esto qué es, tío? ¡Ojo! Con la luna aquí un ataque especial creo que ha hecho Vale ¡Qué peña! <ríe> Me digo en este Ahí, dame la vida esta ¡No le da la vida! ¡Cachi, no le da! Se, se, se ha recuperado Ojo, me revienta, tío Ayuda Estás solo ahí y Te protejo. Necesito vida, eh Como un... Qué guapo esto Este de... Mola los cooperativos, eh Hay un taco de enemigos Ojo flecha. Venga, aquí tenemos el boss. Si me la pillo. <ríe> este ataque no? Llegamos al otro. Otro ataque? Eh, está. Pues Si yo no, que eh, me ataque. Eh, cuidado que me da. Cuidado que me revienta. Huimos. <ríe> <ríe> que no nos mate. Oye, pues el tuyo va muy bien, eh. No te han quitado nada de vida, tío. No te han quitado nada de vida. Gracias, amigo. <ríe> Que unete directito. Uf, estoy de, de batería fatal, eh. Lo digo. Me voy a quedar sin. No, no. Invitación, ¿no? Vamos aquí al tap. Vale. Ey. Que puedo tus poderes si los configuro No voy a poder leerte un poquillo, eh <ríe> También te lo digo ¿Qué hacemos? Otra más o qué? ¿Retri o qué? ¿Hacemos un retri? Nos da un montón, eh Aquí de objetos Uno de bonus Bueno Venga, vamos a hacer otro cooperativo Vale, creo otra vez <ríe> Han bajado, han bajado los bives mm. Power as cooperativo A ver, ¿me deja cambiar aquí ahora o no? Ah, tío Solo este, ¿eh? el de 200 Hombre, podría estos, pero no No es lo que queremos No tenemos accesorios ni nada Aquí creo que no funciona el accesorio bueno, pues ya hace otro cuadro es de esto, ¿no? Otra búsqueda. ¿Vale? 535, 805. Madre mía. Ahí está el mismo de antes. ¿Vale? Y listo, el otro se está preparando Pues cuando estáis listos Me lo decís Y le doy Ok, ¿una por cinco o okay? qué? ¿Por cinco? ¿Con cinco tickets de alma? Ahí Pues venga Vámonos. Let's go. Coman, everybody. <ríe> Sígueme, lo bueno. Gracias, Chapulín Colorado. El drop Chico, invita a otro Wheel Willmember para jugar. Desde el Willchat. Ok. Ok. Mira, pues ahí estamos. A ver dónde llegamos ahora. Tengo que coger la vida, no se me olvide. Ahí hay uno. Bueno. Ahí. Un no sé. momento, vamos bien. Daño más cuatro. Y estos sí me vienen bien a mí, tío A matarle Serán azulitos Y le damos caña ahí A ver A ver, estos no Son verdes Y no le hago tanto daño Chiste ja! <ríe> Qué guapo Venga, ya estamos con el bajo. Pues venga. Un poquito de bus, cuidado. Cuidado, me revienta. Estoy cantando, tío, ahí con la... los espíritus. <ríe> Se los carga todo. Madre mía. ¡Qué buen ataque! Se ha estado estupendo, Nico. No estaba Este que sí, necesita ayuda es. ¿eh? Bueno. Y Por 5, ¿vale? Bueno, 750 de puntos de huir, ¿eh? Esto no viene muy bien. Más todo eso. ¡Ojo, ojo! Tenemos ahí un bonus. Vale, este también parece potente. Otro bonus. Y otro bonus. Me parece genial. A ver, me cuentas por ahí. ¿Dónde sacamos ítem para mejorar? Si quieres creo uno yo. En los raíz. Depende de lo que quieras mejorar. Si necesitas cristales o lo que necesites. Depende. Vamos a ver. Y abajo en los vanas te pone cristales de experiencia Por ejemplo, si es lo que necesita Vale Aquí nos quedan todavía 7 de 10, tío Aquí, vale Falta completar al este Para poder acceder a nuestro premio 7 de 10 Bueno, un poquito a poco Limpia la parte 2 de la sociedad de armas en normal No tengo ni idea cuándo llegaremos a pues un accesorio de la máquina de accesorios A ver mentillo Aquí la máquina de accesorios Estos son, tío Vale, pues cojo uno ¿Qué accesorio cojo? Ojo Tributo only, doble cambio de 5 estrellas de accesorios Vamos con eso, eh <risa> O sea, la que. Ostras. Madre mía, de rayos que hay aquí, tío. Este. Brave Soul, Love Solar y Tenemos tres. Pues venga, vamos a activar los tres. Qué leche. Un momentito. Ahora te leo. Este tengo el móvil cargando Ahora leo los comentarios ¿Qué es esto? otra De esto no teníamos, tío ¡Qué bien! ¡Ojo! La banda de la cabeza de la justicia Bueno Despertar de atributos Menos de... Menos 5% Una galleta Una galleta que nos da estamina 5%. Mira, es que nos toca. Y un Sinton de tres estrellas. Presión espiritual. También tienen colorcillo, ¿eh? Esto es lo mismo nos interesa ponerse en los Susui ¿Vale? Para darle más presión espiritual o algo. No tengo ni idea. Esto ya los más pro. Los más pro, pues lo sabrán. Ahora mismo estoy un poquillo perdido con estos rollos. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo. Vale. Activate por uno, que no lo vamos a activar. Pues no tengo más tickets. <ríe> Yo creo que está muy bien, ¿no? No tengo más tickets de eso Pero de los otros sí podríamos sacar alguno más. Voy a ver, que os lea. Tengo tickets, sí, abajo. Están por tickets, ya le he dado. Hola, Manolo. En este tipo, en este juego hay dos tipos de personajes. De mí esto no carga, tío. 7% lo tengo. A ver. ¿Qué accesorio me pillo uno de cada o okay, qué, tío? Mío, de qué calor era el chico, tío. Naranjita era. A ver. Si nos da alguno, ¿qué pasa aquí? 15 orbes. Ojo, ¿eh? Son 15, tú. Bueno, vamos a ver qué nos toca. Vale, este parece que nos cura un 5%. Esta poción. Este vial o lo que sea, esta ampolla. De tres estrellas. Y aquí pues me salen dorados, no sé. No tengo ni idea. Claro, Manolo, lo que he visto la temporada, si el que no has visto tú ha sido mis vídeos, que ya he hecho dos vídeos de Fortnite de la nueva temporada. Espera, <risa> a ver cómo hago lo del, lo del grupo. No sé. A ver. Grupo. Solo se es está eh, transmitiendo el audio. ¿Cuál era? Tienes... Tienes que mandar amistad. Si no, no te puedo iniciar el grupo. Mientras si te toca eso dorado. Ah, vale, vale. No sé si pillar alguno más. Vamos, a ver, hemos pillado el, el naranjito. Hemos pillado este. Son 15 otra vez, tío. Yo tengo poco, eh. Son 15, yo me creía que era Uno nada más, pero no Vamos a ver Porque Esto no se lo voy a poner Equipo 1 Ahí A ver esto cómo va No tengo ni idea Vamos a mirar Si es de arena o de qué es Vengo de la partida No ha mudado en arena el OGM puede ser? ¿Se le pone los objetos especiales, tío? Vamos Aquí, aquí, aquí aquí Este, este, este El Ahí. pues ya tiene dos Güey, dos accesorios las claro, manos que me han tocado verdes. Claro, estos irían bien para el otro. Este me da bonus, por eso lo he comprado de ese color. Necesitaríamos otro más. Vale. Vamos a ver ahora el sunsuit. ¿Y estos están bien? No, tío, Estos no están bien. ¿Por qué tengo esto? Pues no tengo más o qué? <ríe> no tengo otro qué? Solo tengo este naranjita. Ya eh, no tengo más. Janataro, eh. pero bueno, este está en equipo. <ríe> Hanataro salte del equipo. No pasa nada. Ya conseguiremos más y los, los pondremos ahí en el link, ¿vale? Pero este no, no debería de estar aquí, tío. Este lo voy a quitar. Vale, ya está removido Y este igual Este no tiene que estar aquí A ver Remove Quiero removerlo No No está haciendo bien. No Aquí Ahora sí Quitado Vale, porque no me interesaban eso Pero bueno, ya le no hemos puesto ahí un accesorio Claro, mándeme invitación, Dragon Azul JM. Te lo acepto y ya, así puedo crear el grupo. Vale. Venga, vamos por el otro. SunSui Óyeme. Accesorios. Oh, me tocó este rojo, ¿eh? Lo no que pasa es que tenemos ningún personaje rojo, tío, para ponérselo. El de la justicia. Se lo podía haber puesto el mío. Bueno. Hemos dicho que. Este que tiene bonus, ¿vale? Ahí. Y este que tiene bonus. La. La galletita. Ea, con bonus. Chavales. ¿El link lo tiene bien o qué? Este creo que lo tenía bien también. Sí. Ahora lo tienen verde. Hmm. Tenemos también este en azul Bueno Vale Yo creo que están bien Bueno Necesitaríamos Ahora el verde este ya está Este ya en verdad estaría A ver A este si sí le puedo poner alguno Azulito Mira este lo podemos resucitar y todo Pero es que pide un montón de cosas también Tengo que mejorar al abuelo Todavía A ver este nos pide azul Y no tengo ya ninguno en azul Una lástima Tengo, no ha dado este en rojo Para algún personaje rojo Lo guardaré, no sé, tío O uh, se lo pongo al otro, pero Quiero ir a poner alguno más, no sé Nos faltan dos azules Y uno naranjita ¿Vale? El accesorio De esto Dos azules y uno naranjita Voy a ver. Ok, voy a mirar. Pasa, o tengo que. A ver. Se va a retransmitir nada más que el audio. Vamos a ver, amigos. Solicitud. No, aquí no salen solicitud Notificaciones. Aquí. Solicitud. Confírmame si ¿sí eres tú. Vamos, <ríe> ah, bueno, me lo has mandado ahora mismo. ¿Sí eres tú, Juan Villanueva? Aquí está. Pues venga. Aquí, Nicolás. A tope. Venga, te pongo en el Fortnite. <ríe> aquí, okay, en la lista de Fortnite. Ya está agregado ahí. Ahora voy a hacer el grupo a ver si puedo. Un momentillo, chavales, otra vez. Disculpa. Iniciando un grupo Hola, hola Vienes al grupo Sí ahora, ahora, estamos Estamos por ahí, cambio Ya, ya, ya estamos por aquí Voy a ver Espérate, tío Voy a... Bajar la música ya, ya, ya me cansa ya la musiquita. Vamos a ver Opciones. Yo te la quito. El BGM. Ahí, fuera. <ríe> no tengo. Sí, lo veo, creo. Lo estoy viendo. Creo. Si lo tengo. Ah, no. Sí, lo tengo en on. Auto especial especiales move en battle. On. Show, team, carácter Single player A ver, single player, el gráfico de efectos, vale, vale, no sé qué yo eso Cooperativo también al máximo Arena, claro, claro <ríe> Yo jugando ahí al mínimo, vaya tela Gracias, y lo del show doble team carácter, eso que es enseñar el doble equipo de personajes eso que le doy o ese no No, es una opción que pone on off, show doble team carácter Ok, a ver si puedo Ok, sí, no me diga. ahora, Ay, ahora El display, el red chat, display arena chat, está on pues ya lo tengo todo en homenaje. El cámara azul, el cámara azul no, no. El diario de cual limpio. Ese qué, Sí. Movimiento especial de subtítulos. Yo creo que está bien. Ya no. Fenómeno. Ahí. Sí, estaban esos. Voy a por, a por dos azules y uno naranjita. Gracias por recordármelo. <risas> Ok, ¿El de aquí a la izquierda o de dónde le doy? O abajo en, en los eventos. En los vanes. ¿Quest? Sí. Y ahora a eventos, ¿no? Eventos. Está en Power Quest, ¿no? Tantas me estabas preguntando dónde conseguimos los todo eso. Pues de tiempo limitado o. Oh, o oh, de Power Quest. En campaña. Aquí mm. está el de experiencia. Accesorios, Training Ground. Accesorios, Training Ground, ¿eh? Claro. Eh, pues. ¿Cómo? No sé, tío, el Sunsui ese, el verde, el Sunsui. A ese ya lo he subido, a ese ya le he puesto ahí el, los accesorios. Ahora voy por dos azules y, y uno naranjita, que necesito. Voy a ir por este. El Berichard creo que no puedo, ¿no? Ese qué. Ya, ya, por, por eso digo que, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo pasaré o no lo pasaré? Son enemigos. Seguro con el Sunsui Que no, que tengo ya tres accesorios verdes equipados En el Sunsui O necesito más O necesito otro ya, ya, ya pues Yo le he puesto los que me han tocado Yo le he puesto los que me han tocado <risa> La experiencia ya se me ha acabado Experiencia ya no le di más, ¿no? Ya más experiencia Bueno, voy a intentar limpiar ¿Experiencia? Sí, esto está en el máximo. Correcto, correcto, está al máximo. Por eso digo que no me hace falta. ¿Eh? Sí, ya le he dado, ya le he dado. Vamos a ver, enverijar, ¿eh? No sé yo. Vamos a ver. Ok. No, pues este no va muy bien aquí, ¿no? El susu. -sus". Sí. Vale. Está viendo lo de los colores ¿eh? y cada, cada color le hace daño a otro El moradito le hace daño al naranjita y el naranjita al moradito El rojo al verde, el verde al azul y el azul al rojo Y así sucesivamente y Tienes que estar pendiente del colorcillo que tienen los enemigos Y ahora mismo yo en el equipo no tengo ningún morado este equipo Para atacarle a esto Pero bueno ya, ya, pero en el otro grupo, aquí no lo tengo En este grupo no Toma, ahí Sí, sí, tengo que subirlo Las estrellas y todo, allá estuve subiendo a estos A estos tres, estos tres ya los tengo a tope Bueno, me faltaría el El Grinjo El Grinjo lo tengo que resucitar Porque allá resucité al Sunsui Se me puso con las estrellitas rosa Ahora están con la estrellita amarilla, el Green Joe y el Ichigo. Pero el otro, el Sun Tzu, Y conseguí la estrellita rosa. Lo, lo resucité. Sí, sí, el Ichigo he visto que no puede. Pero el Green Joe sí puedo. El Green Joe sí puedo hacérselo. Ok. Claro, pues se habían quedado soletos, ¿no? ¿O qué? Que soletillo. Ok Ya, ya ¿o no? Con futuras actualizaciones Y eso Ok ¿Tienes, tienes que subir en el Fortnite a mi nivel eh? Lo suyo es que vaya a mi nivel Para que podamos hacer los dos las mismas misiones ¿Sabes? Yeah, por eso tienes que subir al día, llegó yo al día y ya he comprado el pase de batalla. Por eso digo, que te tienes que enganchar, ¿eh? tienes que jugar y subir nivel ahí como puedas. Haciendo misiones o como puedas. Ya, ya, tienes que... Pero te dan pavos, te dan pavos haciendo las misiones estas. En la página 2 del pase de batalla te dan 100 pavos con las estrellitas. Eh, pues tienes que. Eh, tienes que juntar 950. ¿Qué, qué cuesta. Bueno, Aquí cuesta 950 en Europa. Un Eso, Soso. Oh, estos pegan, eh. El daño más uno me dice ahora. Y le he dado bufo y todo, ¿eh? Está el boss ya, venga, la Shinji está. Venga, el otro me ayuda, así que la va a matar ya. Míralo. Un toque la mata. Ya, pues estupendo. Ahí, ahí vamos. Vamos a verlo móvelo a moverlo a verlo. Toma una guitarrita de cuatro estrellas Una guitarra eléctrica, qué guay Y para el chico ahí potente Ya, ya, claro Bueno, pero yo ahora me conformo con cualquiera Una ¿no vez que no tengo ninguno <ríe> Me conformo Va Vamos a repetir esta A ver si me nos da otro Vamos a repetirla Ah, el hard. Ya, ya. Pero este. Ok. Me cambio. <ríe> tengo que subirlo, ¿eh? Tengo que subir el llama moto que lo tengo en nivel 90, nada más. Vale, vale. Vale, vale. Eh, pues venga. ¿Uso cinco ticas de armas? No. Berihard, ¿dónde está? En Berihard no me sale. ¿eh? A ver, Starquest. Sí. Ok. Vale, para que me la actualice. Vale, ya la veo. Ah, vale. Aquí está, en Berihard. Sí, sí, esta es la que teníamos. A ver, es que no me líe yo. Esta. Ahí. Enverijar. ¡Claro! Esta es la que habíamos hecho. Ya, yeah, ya, yeah, por eso digo... Sí, sí, por eso digo... ¿Qué hago? ¿Le doy cinco tickets o qué? Para pa pa que nos dé más... Más probabilidades, ¿no? ¿Eh? Yeah, pues nos puede tocar una gorra, una guitarra o... O el de ese de entrenamiento, nos puede tocar A ver, aliado, un aliado potente Estamos por aquí Está bueno Este es coreano bueno Pues venga, vámonos Let's go ¡Oh Dios! ¡No, no, no, no, no! ¡No! Que no tengo el Yamamoto ¡Me cachi! Que me se me ha olvidado el Muten Rossi Estaba en el equipo 1 en vez del equipo 2 odio odio Dios! ¡Oh Dios, otra vez, tío! Bueno ya, ya, ya, yo lo he intentado <ríe> El del fuego me fuera venido mejor Gachi. Dale ahí y... Dale ahí con las patitas, Con tu amiga Te toca la guitarra Venga, vamos a ver Mira, este está contento, el Sunsui está contento Me sale ahí un icono Un emoji con la cara sonriente No sé, el otro día había otro que me estaba... A ver Mira, este también va bien Ojo, Te reviento, ¿eh? Toma Sí, sí, lo tengo que intentar Si es que no lo he intentado todavía subirlo Lo he subido un poquillo nada más Se les he liberado a estos tres que tengo El Ichigo, el Green Joe Y al Sun Tzu. Ahora me faltan los otros dos que tengo en el equipo también El... El Henry Usai Y el otro nuevo también que tengo Ese también que va de apoyo Me tocó ayer No me acuerdo ahora cómo se llama en el vídeo Sí Es el Henry Usai Y el otro se llama Yushiro El Yushiro Sí. Yo no sé quiénes son, tío, todavía Tengo que ver más el manga, eh A ver si veo más Hay una página, ¿no? Anime... Animeftv.net, creo que es Ahí, ahí Pero en vídeo, ¿no? no Va a ¿no, tío? Yo quiero mejor en vídeo que está toda la serie completa. Me gusta más. Los mangas, los mangas me gusta más en esto, en, en físico, o sea lo que te digo. Yo antes sí lía, cómic. ¿Eh? Claro, eh, ve el anime. Lo que es los capítulos la serie. Ya he visto la, la película, ¿eh? he visto la película de, de Netflix. Que es el principio del de, de Lichigo este, cuando le da los poderes de la ruquia y todo eso. Pero no, no has, eh, Pero no han salido muchos personajes, han salido unos pocos, pero no han salido muchos. Y entonces pues.. ¿A quién? ¿A quién? ¿A lichida? Creo que no, creo que no. Creo que no. No, no. Si es que es el principio nada más lo que he visto. De, o sea, la película lo que cuenta es eso. Son dos horas, pero cuenta eso, lo más que lo que es. El principio con la rupia Sí, vi, he visto una película. Una película de actores, una película de actores. ¿Eh? Ya, ya, pero cogí la película de Netflix y la, la, y la vi. Está muy chula también la peli. Está muy chula. Sale ahí el coleguita con el pelo naranjita. La Rukia, el, el hermano de la Rukia. Y el otro, el Renchi, el del pelo rojo. O sea, a ver lo que nos ha tocado, tío. Mira, otra guitarra me ha tocado. Sí, sí, pero es muy súper poderoso. Muy súper poderoso. No, pero si es el hermano de la Rukia, no tiene que ser tampoco. Como... Lo que pasa es que es un de eso, un. ¿Cómo se llama? Un Sinigami, shin, un shini, un ¿no? Sí, un Sinigami. Son Sinigami de eso. Y claro, pues vamos me faltan dos azules. ¿Tú estás haciendo de eso o no? Ahí, voy a sacar los azules. No, me ha tocado. <ríe> Ostras, y al azul, cual me interesa, tío. Para matarlo. A ver, son azules. ¿Qué color es bueno? Ah, el verde, ya, pues entonces sigo con el Sunsui. Ya, es que he cambiado, es que he cambiado de. He cambiado de accesorio. Vale, para pa el azul le viene bien el verde, ¿no? Hemos dicho. Ya, pues venga, me voy con el Sunsui. Sí. sí, pero si ya está subido de nivel, lo tengo al 90. Aquí es que no tengo ningún personaje verde en este equipo. Allá, lo tengo ya, lo tengo ahí Ah, vale Espera Ahí ¿Y ahora a quién quito? ¿Al, al chico o al otro? Pero sé si es que están... Sí. Este lo tengo en 90 ¿Este lo pongo al Yamamoto? ¿O no? ¿Y el qué más? Este, ¿no? El de nivel 7, este, ¿no? <ríe> sí, sí ya, ya, ya le tengo, ya le tengo ¿Vale? ¿Algo más? Me voy para atrás, ¿no? Sí. A ver, Odio, oh, me he ido, me he ido para atrás. A ver. Aquí los tengo. Ah, Le doy experiencia. Una horita. Sí. A poco son cinco mil monedas. Tampoco. Eh, está bien. Y luego los otros buffs también se los doy. Porque son 900 en total 1200, 4 x 3, 12, 1200 Y Star Quest, ¿no? A ver, este no lo puedo Darle los tickets, vale, tengo que limpiarlo primero Ok Sí, sí, necesitaría dos de estos Pero bueno Dos azulitos Sí, sí Allá Estuve buscando, yo estuve buscando accesorios de estos Lo que pasa es que me tocaron De, de los otros, de estos que tienen una barra, Yo qué sé, historia Ahí, ahí, este le hace bastante daño a eso. Ok, ok. Mm. Al principio como me dieron un montón de regalos. Pero claro, en la catalía subía los personajes y todo, pues.. Los va gastando, los va gastando los, los artículos y tienes que conseguir más, está claro. No, estos juegos es que pasa que le tienes que echar mucho, mucho rato también y te tienes conectado todos los días y todo, es lo que pasa con estos juegos. A ver. Un enganche que te caga, ¿eh? Sí, sí. ¿Y tú eres fan de la serie o qué? Vale, vale. Pues hay buena noticia, dice que va a salir a sacar otra otra temporada Bueno, pero lo ves otra vez, yo qué sé Claro, claro, me gusta más el anime No tengo ni idea Sí, no tengo ni idea Tengo que ver mucho más, ya te digo que tengo que ver mucho más porque no, no he visto apenas nada. Vi unos capitulillos por ahí por, por YouTube de estos de dibujo. Y poco más y la película ya está, no he visto más nada. Yo sí tengo. Yo sí tengo unos amigos que, que, le, que son fan de la serie esta. <risa> Tío, me han dejado ahí estuneado, tío. Me han dejado estuneado. Mira, liquidado. Sí, sí, me, me ha electrocutado ahí. Me ha paralizado ahí totalmente. Correcto. Voy a ver, voy a ver. Sí, sí, lo ha he hecho perfecto. Las tres estrellitas, 1.56. A ver, los otros dos no han subido. El que ha subido es el Sun Sui. ¿Y otra guitarra eléctrica me ha dado? Sí. Ya, pues estupendo La repito Ok Sí, sí, el azulito ese me gusta, la bestia esa Está muy bien ¿Lo, ¿Qué hago? ¿Le doy de 5 o le doy de 1 nada más? Ok Sí Lo malo es que tengo ya poco, ¿eh? Pocos tickets. C Vale, de acuerdo. Ya he probado ahora el abuelillo a ver cómo va. <ríe> Pero el potente, que el otro no, que todavía no subía mucho, que está en el 20. Y esta no me ha tocado, la de la arena sumon Esta esta será buena para arena o algo, a lo mejor. No tengo ni idea. Ah, ok. Toma, sí, sí. el abuelete como le pega. Uy, que me lo mata Ha muerto, ha muerto. Oh, ha muerto el abuelete. Oh, ha caído en combate. Ya no me hago las tres estrella Oh, qué mal. Qué mala suerte, chato. <ríe> sí. Vale, vale. Ok, yo ya mismo me tengo que ir a ¿eh? Ya la hora, ya son las 9 y media aquí en España ¿Qué hora es allá? Sí, de, de la noche, de la noche 9 y media de la noche Las 5 y las 9, las 9 y 28 Ok Cuando veas que me conecte, tú estás atento. Tú lo que te haces es ir subiendo. Cuando veas que me conecte, más o menos como a la misma hora de hoy. Si sí, este va bien, tío, aquí el verdecillo va muy bien contra esto. Hollow. Van cayendo ahí los hollow. Julito, mira este, el piramide. Ok. Ah, te la ha he hecho la Wii Quest. Ok, así subimos, tío. ya la ha he hecho también. Tres... tres veces al día. Otra vez más electrocutado. <ríe> es raw este. mal electrocutado. No <ríe> Qué rica está la hamburguesa. Por lo menos he subirlo a nivel 44 a la WLT A ver si me da algo No, no, el otro lo tengo al máximo Lo subí antes y me subió Me ha dado muchos corazones y uno de entrenamiento Uno más, un, un... Un de este nada más Por eso digo que lo tengo que subir Tengo que ir a la pantalla de subirlo y voy a ver lo que me pide Venga Bueno, descojo regalitos por si me dan algo o qué. ¿Ha hecho ya el de la experiencia? ¿El banner, el banner de la experiencia? ¿Lo has hecho tú, el de la ruquia? Ok. Aquí. Lo... Ok. Vale, vale. Ve. Vale Recojo aquí Tengo que equiparle los accesorios, ¿eh? Aquí a la pantalla de edición y, y equipa los personajes Y luego ya pues intentaré subir a este Al, al abuelo al, al... ¿También se suben los accesorios? Mamma mía Si todavía no lo he hecho Mamma mía Un Bray Soul este? no sé lo que hay, pero bueno, otra ha mandado una, una gorilla, tío. ¿Las gorilla para qué servían? Sí, me han mandado dos, una, una azul y otra naranjita. <ríe> y un ticket creo que me han dado también, del Bray guay Güey, güey. <ríe> Hombre, ya tú, para la saca, para la saca. <ríe> Venga. Ya he matado a mil enemigos. Otro ticket ahí, bueno. Y los hojuku. <ríe> Aquí aprendemos japonés y todo ahora, ¿sabes? Jap japonés e, e inglés. Inglés también hay que, tener que aprender. Un poquito, por lo menos un poquito. Por lo menos lo básico. ¿Vale? Claro, así, así aprendo yo inglés con los videojuegos. ¿Qué te crees? Con el... Con el diccionario en la mano y ahí jugando al. A los juegos estos de rol. De la Super Nintendo y de la Mega Drive. Que jugaba yo. En <ríe> mis tiempos. ¡Mozo! Claro, pero por lo menos sabe el significado de las palabras, que si no la busca en el diccionario no sabe lo que significa. Mira, pues aquí otra busca. No sé ni a quién ha aceptado. Ya lo hago por. <ríe> a ver, en el Will. Dime. Sí, ya lo he descubierto para ir para... Para comprarlo Bueno, he, he visto que lo, puedes, que lo puedes comprar con... Mira, aquí estás tú Aquí estás tú, Mira, mira Y Crystal también aparece por aquí Oye, dando su huertecilla Qué gracioso Bueno, pues nada, yo creo que ya está, no sé Aquí Sí, sí ha puesto una invitación, vale, vale. Voy. Voy por accesorios Editar personaje. Es que me sale ahí lo del Wii. No sé lo que me está indicando lo del Wii. Venga. Ahora aquí, ¿quién pongo? ¿Qué hago? Me pongo otra vez. Bueno, este. Eh, aquí. Llamamos todo Le doy el chico, le doy el chico. Espera, vamos a ver, el llamamoto. Está aquí. ¿Y, ¿Y qué hago? Intentar subirlo ya todo, ¿no? A tope, ¿no? Está en 90. Vamos a ver, pero... Ah, pero ya, ya me acuerdo lo que necesitaba. Necesito... Mmm, claro, para pa darle la UGM, para darle aquí fusionarlo. Que no tengo, tengo nada más que esto que manda ahora de una estrella. Esto nada más tengo. Y un cuno que me queda aquí. Que lo quité el cuno. Se lo doy el cuno. Lo... No le doy el cuno ni los otros tampoco. Los otros sí, ¿no? Que son de una estrella. ¿Solo gasto, no? ¿Tú crees? ¿Esto es de una estrella? Sí, es lo de los rays. Los rays. Vamos. A... Claro, tengo que fusionarlo ¿Aquí era en... En... Ques? Eh, no Aquí no era Bueno, aquí no era ¿Sí? Cues ¿Eventos? Vale Vamos a ver Y en Rey, Aquí Aquí está la ray ¿Y? ¿De cinco estrellas, no? Sí, sí Ok ¿Dónde está, tío, el vieja que no lo veo. Aquí. Sí. Sí. Lo tengo. Henry 6. Ya la hice ayer. Prepare. Por qué Vamos a ver. Cinco tickets de alma ¿Y a qué me.? ¿Qué equipo me pongo? ¿El uno o cuál me pongo? Ahora me quito al abuelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y me pongo uno fuerte o qué. Ok, este lo quito ¿Y a qué me pongo? ¿Al chico o al otro? ¿O al Grinjo? Ya, yeah, pero que está así bien, ¿no? Son subir de líder, ¿no? Luego el llama moto ¿o okay, qué? O me pongo llama moto de líder ¿Y a quién quito? Vale. Sí, correcto. Y, y dejo al Sun Sui de, de nivel, ¿no? Ahí de líder, digo. Vale. Y ahora y ahora me faltaría este, por ejemplo, equiparle el accesorio. <risa> que se lo voy a equipar desde aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una gorilla ¿Le pongo una gorrilla? Ataque Masai, me dice. Y presión espiritual Masai. Pues esta misma. La gorrilla. <risa> Aquí. Cierro aquí Vale Y ahora el, el otro Bueno, me faltaría esto de aquí Pero no puedo poner ninguno de los links Necesito link en naranjita Que no tengo naranjita en link Solo tengo este Que es el que le tengo equipado Ya no tengo más ¿Cómo? sí al gringo voy a poner El accesorio Cambiar Este va en azul ¿eh? Tengo dos son iguales, me ha dado dos gorrillas iguales, tío Mala suerte En azul ya no tengo más No me deja Tiene que ser otro diferente Me falta otro accesorio para este Vale Sí, sí, sí, ya, ya Digo que me hace falta uno más Es que me ha dado <risa> dos Vale, pues entonces yo creo que ya está, ¿No? Ah, correcto, una guitarrita azul Correcto, correcto Entonces ya está, ¿no? ¿A qué le doy equipo o qué? Es que no llegó A ver Equipar Ahí, perfecto Y ahora está el cuello del tirón, ¿no? ¿Te pongo a ti de, de ayuda? ¿Te pongo a ti de ayuda ¿O qué? ¿Te pongo? Eh, pues te, lo, te lo pongo y de... Para matar al boss Sí Este, este y este ¡Vámonos! <ríe> a ver si subimos al abuelete que Está muy bien, tío, con el fuego ese, ¿eh? No va a ser escupe fuego el... El Rusei Para otro... Ah, sí, claro, claro. Hasta que lo suba el 200. Sí, todos los que le consiga extra me vienen bien. Este va bien, el, el Sun Tzu. El verdecito va muy bien aquí. Mm. No tengo ni idea. Yo no sé ya lo que le he dado. Ahora veré. Ah, ostras, ese lo probé Ese pago de chungo, el de la lava Ostras Ahí morí, ahí morí de gordo con el fuego Tío, me iba quitando un mogollón de fuego De vida Eso, habrá que buscarse un accesorio o algo Para que no nos quite el fuego, ¿no? ¿O qué? vi Eso, eso Yo tengo por ahí uno Lo que no sé es si hay yo tengo por ahí uno, lo que no sé si es que me quita lo del fuego o es que me da poder de fuego, no lo sé Tendría que mirarlo, ¿vale? No lo... Mira, ahí está tú, ese eres tú Te lo has matado, te la has matado del tiro Hostia, esa montaña, madre mía, qué montaña Chaval Qué rica está la hamburguesa Es avanzado, ¿eh? Este es el Yamamoto avanzado Venga, tengo cinco de estos ¿Vale? Del tirón Y un montón Ya, ya, pero es un todo de chungo el de. Es muy chungo, muy chungo A ver, y tengo por aquí otro No sé cómo se llama El de antes, el del vídeo, tío, que te he dicho A ver El... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así lo veo Está, tío. ¿Se nos sale aquí o qué? El que te dije antes. El Yushiro. ¿El Yushiro no sale aquí o qué? El Yushiro no lo veo aquí. El que tiene una cosa en la, en la cabeza. y es de apoyo también, que me tocó ayer. Pero no lo veo. El Yushiro ese. Es este, pues. Es este. Míralo, este. Este, ¿no? Eh. Pues este, este. Ahí, luego la, la otra está muy chunga. La hard y la berijar son muy chungas. De momento son las normales, puedo hacer. Es que tengo ahí otro Yushiro, pues por eso te digo. Pero ya por hacer este, para hacer este, ya que estábamos aquí. ¿No? ¿O me voy? ¿Sí? Es que tengo que hacerlo y... Bueno, pues a la siguiente pues ya le puedo dar cinco tickets de arma y así ya... La tengo desbloqueada. Le voy a dar... Esto, ostras, estos son de nivel morado. El nivel morado... Al color morado cuál le viene bien, tío. Sí. Bueno... Eh, sí, sí, este es el fácil. Este me lo voy a pasar. Este me lo voy a pasar. Voy a probarle, a ver. Este especial, cascada y Soul trail. Fuerte ataque. 12%. Menos 12... De... 11% máxima Uy. A ver, toma Empezamos ahí con los pedazos A ver si me toca otro chico más potente que este Podría estar bien Por pues lo que he visto este es que tiene muchas transformaciones El chico este, ¿no? Este se transforma en mogollón El pavo este, no, no sé dónde salga las poderes Madre mía Nadie confiaba en, él, ¿eh? Nadie daba un duro por ahí, a ver, por el Sí, sí, no me lo hago cuenta, no me haga spoiler. Sí, sí, es que eso lo he visto al principio. Pero ya más o menos pues me lo voy imaginando, ¿sabes? Porque he visto por ahí... Claro. He visto que hay muchas batallas, entonces pues me lo imagino que tienen que luchar contra todo. Y, y he leído eso que... Claro, tiene el, en la película, lo he visto en la película tiene una batalla que lo quiere matar Sí, lo quiere, la quiere matar La ruquia la quiere matar el hermano Y el, y el otro el, el Renji, el del pelo rojo Hostia, me han liquidado esto eh. Cuidado El del pelo rojo también la quiere matar la ruquia. Entonces el otro, pues, el chico pues, se pone delante y Dice que la va a proteger Nadie La defiende, eh, la defiende Reventado y chico, eh. Honestamente <risa> lo digo, eh. Que se guardan también y no vean, macho. Se protegen ahí, adiós. Toma ahí. 61 combo, daño por 3. Oh, ahí eso se lo tenía que haber guardado para el otro. Pero bueno. Venga, vamos, este, aquí este. Venga, liquidao. Así me gano uno de estos De Jusiro también me, me han dicho que es bueno también De apoyo Es un buen suporte Azul no, es morado Morado, me, me sale aquí, morado Creo, ¿eh? Ah, el que yo tengo es azul Vale, vale Ok, hola, coro Escuchando los resúmenes de bandolero <risa> ¡Muchas gracias, campeón! Venga, pues esto ya lo hemos hecho Vamos a ir al... ¿Dónde era? Al home Sí, sí, voy a intentar subirlo, claro Le toca ya, le toca Le toca, le toca Vamos a intentarlo No, la estoy guardando, creo Estoy guardando la llavecita Así que lo mismo las podemos utilizar ahora con este Venga Vamos a darle los gemes Y... Okay. Y aquí tiene su bono Venga Ha subido un, un orbe Y otro orbe Con dos llamamos Todo ha subido Le doy Lo haciendo, ¿no? Venga Ok Vale, lo, tengo, lo tenemos ya ahí Fortalecido Y ahora le damos nivel Venga Ya le he dado antes también el nivel de, de experiencia Venga, al 100 Sí, al 100 Ya, pero tenía más bajito, creo que ahora tenía 60 o algo Venga Hemos subido Vamos al... A al otra vez Ah, no, envolve envuelve, perdón Perdón, perdón, perdón Vamos atrás aquí, vuelve, Aquí, ya lo tenemos, chavales Yamamoto, a tope. <ríe> Seis estrellitas. Yamamoto, mola. Okay. sí, sí. Madre mía, chavales. ¿Qué os parece aquí? Todo potente. Mamma mía, este sí es el, el de este el maestro Muten Rossi. Ahí todo convertido. Con fuego... ¡Madre mía! Y, yeah, pues, estupendo. Ahora otra vez a... <risa> ¿A cuál me le doy? ¿Al Tree o al Algeme? Vale. Vamos al árbol de alma. El multi... Multipower, ¿no? No, pero todavía tengo materiales. ¿Le doy materiales o qué? Aquí. Sí, le doy. Ya, yeah, ya, yeah, le con la llave, con la llave. Ocho llaves, dice que me gasta. Venga. Vamos a ver. Son las kills, ok. Vale, pues ya las tenemos las kills, chavales. El ataque y todo Es que tiene un montón de skill, ¿eh? Todo skill Bueno, y la experiencia ya la tenemos a tope, ¿no? Ah, no, ahora tengo que subirlo otra vez Madre mía 130 Ha gastado 236 Bueno Espérate, y si gasto la otra, chiquitilla A ver Sube más niveles ¿eh? Ahí está, chiquitillo Al <ríe> 31 Vale Ya le di de esto Ok Venga, 130 Vale Ahora más Más oye, men Ok Otro bonus por aquí Oye, ahora cuesta trabajo ¿eh? Ya me hacen falta más llamas motos, eh Ya no sube los orbes como antes ¿eh? Necesito más Necesito más llamas motos Claro. Me puede gastar tres. Lo haciendo y voy a por más, ¿no? Claro. claro. Lo subo. Más nivel 135. Ok. ¿El azul cuál? es? ¿El otro? ¿El Yushiro? Sí, uno, le he sacado uno, le he sacado uno. Sí, pero, bueno, eso puede ser mañana ya. Bueno. <ríe> pues si no, no sé cuándo voy a cenar nada. Pa párate a ver si subo este. Vamos al Ray, ¿no? Otra vez. A los Ray. Ok. Pues, evento. Ya poco a poco le vamos cogiendo el rollo a los Ray aquí. Y por pues, llamamos todo este otra vez. ¿Eso qué es, tío? Drople. Ok. pues voy a por más. Me voy a poner ahora aquí pongo. Este creo que voy a poner. Me parece bueno también, no sé. Aquí. Y si me lo matan... Y sí, aquí lo tengo. ¿Seguro? ¿Seguro? Ah, vale, el Sunsui dices tú, ¿no? Entonces aquí me quito. Me quito al. A, me quito a este, ¿no? Al Green Joe, por ejemplo, ¿no? Y me pongo al abuelo, ¿no? Ahí. Sí, sí. ¿Pero lo pongo de líder o cómo? ¿O va bien ahí? Así mismo, ¿no? Eso es, por eso digo. Pues venga, vámonos. Yo creo que ahí está bien. Sí, el nivel 200 este está potente. De amigo, de aliado. Vámonos. A ver si podemos subirlo al 200, tío. Nos llama moto. La barra de habilidades ya se la hemos dado. O sea que... Espero que no tenga resucitarlo, si no aquí lo tenemos Buah, la que le da a los guardias Buah, chaval Venga, recuperan Sí, sí, me han quitado un poquillo de vida No sé si con el fuego o qué Porque a estos no le hago mucho daño Por el color Sí, sí, sí Ya, claro Y párate tú que lo suba los 200 Si sí, ya está potenciado Ya brilla como, como el otro Como el chico y el sueldo su tiene su brillito el, el Sun tiene unos pétalos de, de flores. El chico tiene el rayo. Venga. Ostras, qué guapo. Mira, level wheel al nivel 2, eh. Este nada, este pasando. Ahí. Mira, un nivelillo más subido El 131 Venga, yo quiero de esto, ¿No me toca? Sí, 5 me ha dado Estupendo Vámonos Venga, y otro de regalo Que me han dado también <ríe> Lo tengo en el Gitbox. Ya lo recogeré Sí, sí Vamos al homon Aquí Y ahora edit Un y... momentillo que lo voy a cambiar aquí Y lo pongo aquí de líder <ríe> Guay Venga Vamos a subirlo En los llame. Y ahora aquí esto Uf, justito los cinco, tío Lo que usted había dicho lo has clavado, eh, compi. Pues no ha fenómeno. No llega a pedir uno más, no lo conseguimos. Ah, es verdad, sí, sí, otro más, ¿verdad? Correcto. <risa> Me ha regalado uno. <risa> ya, pues, ya lo. Ok. Y esto de aquí también se lo puedo cambiar, ¿eh? <ríe> este de aquí, no sé, estos... eh, creo que sí, okay, perfecto. Y ahora el soltrino. <ríe> no le hace daño por el color <ríe> la misión que da experiencia Ya la he hecho, ya la... Ok, gracias, coro Venga, le damos experiencia por aquí sí, Nos queda algo por aquí Venga 150 <ríe> Hay que darle más, ¿no? ¿O qué, tío? Madre Ah, ok, ok, sí, como me pedía la otra vez. Ya, ya, ya. Vale, vale. Sí, sí. Ayer, ayer lo estoy buscando. Ahora le damos aquí al release. Para despertarlo. Y ya sí estará para, para subirlo a nivel 200. Ojo con eso, eh, chavales. Ojo. Nuevas más. Sí, sí. Y ahora el multipower. Ahora me lo diré aquí. Pues tengo materiales ¿Le doy? <ríe> ok Han subido, tío Nivel de, de personaje De capitán, nivel de capitán De 150 al 200 Pues tío, ya está, tío Macho 183, me hacen falta cristales, tío de experiencia. ¡Ojo! <risa> A tope. No ya, ya. Uh, ok. Mm. Me he quedado sin, sin cristalitos. A 183, bueno, pero muy bien, ¿eh? muy contento. No llegamos al 200, pero casi. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Creo que no ¿Morao? Morao Morao, aquí tengo uno Eh, el de estamina Sí, sí Pues ya está, ya no tengo más De que me dé el bonus no tengo más Vale, y tampoco le tengo carácter Porque no tengo para ponerle Ya le Ya le pondré Sí, si me dices cómo Que no sé cómo ¿Dónde me voy? Sí, es el Hong. El Hong. Sí, ahí le doy, ¿no? Vale, ahora vale, selecciono un accesorio, ¿no? ¿Cuál de ellos? El moradito, ¿dónde está? Aquí. Sí. A fuerza, no. Ahí. ¿Y ahora qué? No tengo ninguno para ponerle. Me pediría. Bueno, le puedo dar corazones. ¿Y cuáles doy? De los potentes o de los de abajo, de los chiquitines o qué? A ver. El medio. A ver. Ya está al máximo Espérate Me quita uno Ahí Por ejemplo Le doy, ¿no? Al máximo Strength Uy. Hombre, claro, claro Para que no me gaste más de la cuenta Vale, volviendo a la selección de... Y ahora vuelve, ¿no? Me pide libro de secretos y polvo de este de evolución. Le doy, ¿no? 50.000 de moneda. Vale, los accesorios seleccionados se fusionarán... ...en una forma aleatoria de un nuevo accesorio. ¡Ostras! ¿Me puede dar otro accesorio? Vamos a ver. Estamos aquí una fusión... mina me ha dado, tío Qué mal Ya, pero muy poco Un poquito Ya, yeah, pues ya está, ¿no? ¿Ahora qué? Ah no he ahorrado mucho, ¿eh? Le he dado ya a tope <ríe> Venga Aquí subiendo el accesorios. Después de... Poder. Donde se vuelan los tickets de sala. Debe subir el objeto de nuevo. ¡Ya, ya! <ríe> Máximo nivel alcanzado. Volviendo a la selección de pantalla de accesorio. Y ahora aquí, el red roll. Segundo efecto. Eh, Material insuficiente. Ya no tengo. Ya no tengo para darle. ¿Mm? Sí Ok, ok Entonces sí, nada Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Entonces lo dejo tal como está este Ya lo dejo tal como está, ¿no? Evoluciona otro A ver si tengo que la gorrilla, por ejemplo, de... Del chico o algo ¿o, qué? o la de, por ejemplo, la de... La poción esta Por ejemplo Que me da vida Para el... Para el sunsui no, presión espiritual, a ver, este. Este, estamina por 5. Este me daba estamina. Para el. Para el Sunsui. Sí. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy a este? Una gorra morada, a ver, a ver si puedo conseguirla. Coro, ya, ya. Hemos estado subiendo antes. me he estado consiguiendo. He conseguido estos poquillos de accesorios. ¿Para aquí La guitarra azul Ok ¿Estamina? No, dice que da estamina y defensa Da estamina y defensa A ver, busco alguno que dé Que dé ataque No tengo ninguno que dé ataque A ver Ataque esta La del ichigo o oh, esta, azulita sí. ah. Vale, le subo esta por ejemplo al, al Le subo esta por ejemplo a Green Joe La azulita, en la gorra azul al Green Joe que va con ataques de estos normales ¿No? De... Ok, pues ya Ya me quedan pocos, ¿eh? Vamos a gastarlo rápido Esto es por aquí Y esto es por aquí Venga Okay. Y ahora vuelve, ¿no? El de gasto, ¿no? El libro y el... Ya el libro de esos secretos me quedan pocos Me dieron unos poquitos Pero me dieron poco. Ok Venga, vamos a ver si tenemos suerte o lo que me toca El segundo efecto Aquí para la gorrilla. No Sí, pues eso me ha dado presión espiritual Sí, sí, ahora, a ver <risa> Por lo menos la he subido Y cago, la la, la tengo subida otra vez, ¿no? Pues ya Pues ya no tengo más, ¿eh? Tengo Seis corazones Ya no tengo más, ya no tengo más Me voy a dar estos poquitos que tengo Ahí, vale Sí, sí, lo hemos subido al máximo. Al 50. Ok. Pues ya está, ya no voy a poder subir más nada. Ya más, más cristales y más historias. Bueno, poco a poco voy subiendo los accesorios también. El. Dices tú el. Sí, sí, este. A ver. Necesaria. ¿Cuál le pongo? Pero esta potente... Pero esta... Esta la tiene el otro, ¿eh? Se la quitó el otro... Ok Se la quito, ¿no? Al Green Joe Vale, ya pues ya la tiene Ya está, ya no tiene más bonos Ah, sí, bueno, tiene este, pero... esto se lo puedo poner También ¿Mm? Y ya está Ya no le puedo poner ninguno más Ah, sí, la guitarra eléctrica, pero la tiene el Green Joe Creo Se la quito al Green Joe <ríe> Vale, vale cuando lo suba, ¿no? Cuando termine de subir al abuelo, al Yamamoto, me pongo a subir a este, ¿no? Ok, ok. Ya, pues ya ya, ya. ya estaría. Perfecto. Yo creo que está muy bien, ¿no? Ahora le tendría que dar aquí de esto, ¿no? Esto los gastos, ¿no? Los de una estrella o okay, qué, tío. Yo paso Yo pa Sí, sí, tío Ya, pero bueno Muy poco Pero si es por gastarlo Yo para quiero estar de una estrella Fuera <risa> Fuera eh, tengo, Tenemos que conseguir más Tengo que conseguir más Que tengo aquí muy poquito ¿No ves? Me, me quedan más que estos dos El Sunsui de nivel 35 Que fue el primer Sunsui que me tocó Y el cuno También que tengo aquí un cuno Que me ha sobrado Le doy el cuno Este se lo doy ya, ya. Ok. Es que no sé sacarle la orbe, pero bueno. Ya lo, ya lo aprenderé. Ya, como desmontarlo, el personaje, ¿no? Como desmontar el. Hola, Saúl. Bienvenido. Un saludito. Ah, sí, sí, lo he visto, lo he visto Sí, sí, lo vi, lo vi Aquí, más cuatro Correcto Ahí está Sí, sí Y esto igual esto, eh. pero, este, pero esto está en morado Este tiene el cuatro pero en morado Y el otro lo tiene en dorado Bueno, pues te voy a pasar en mi equipo Sí Ya, ya, ya la, la primera vez que lo desmonté, ¿no? Vale, vale Bueno, poquito a poco Ya, pues estupendo Yo creo que está muy bien por hoy, ¿vale? Vamos por aquí Y seguiremos el próximo día Bueno, Peñita Un saludito para todos Cuidarse mucho Chao, chao Muchas gracias por la ayuda, ¿eh? Nos vemos muy buenas noches para todos. Chao, chao.